Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia Eberlí, creadora de la Academia Libre Emprendedor y en este vídeo quiero contarte la diferencia entre la venta vieja, la venta antigua y lo que es la venta con Herset, mi propia forma de vender, mi propio método, la propia Forma que enseño dentro de mi academia, que enseño a mis alumnos, que enseño en mis consultorías y que también por supuesto aplico a mi negocio y al de mis clientes. Una forma totalmente distinta y natural de vender de la que te quiero hablar hoy y también, por supuesto, te quiero contar por qué es distinto, qué tiene de diferente con la forma a la que teníamos acostumbrados a vender, la que conocíamos de, de antes, esa venta antigua, obsoleta, que realmente ya no funciona. Pero antes de empezar a hablar de ello, te invito a que si todavía no lo has hecho, te suscribas aquí a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que publico cada semana aquí en mi canal. Y ahora sí, dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Thank <laughs> you. Como te decía anteriormente en este video te quiero explicar cuál es la diferencia entre la venta vieja, esa venta antigua que ya no funciona y lo que es ventas con Herset, mi propio método, mi propia forma de venderla que enseño en todas mis formaciones y que también por supuesto aplico a mi propio negocio, al de mis clientes ¿Por qué ventas con Herset es distinto? ¿Qué tiene de diferente? Bueno, te lo voy a contar ahora Primero quiero que entiendas a qué me refiero con esa venta vieja y esa venta antigua, esa venta total obsoleta que ya no funciona con esto me refiero a esa forma de vender que nos enseñaron hace ya unos cuantos años en donde lo que teníamos que hacer era Presionar al cliente, ponerlo contra la espalda y la pared para que nos compre, obligarlo prácticamente a que sí o sí tome una decisión, que se sienta totalmente presionado con técnicas que eran muy invasivas, una venta muy agresiva, en donde íbamos ahí a escarbar en el punto de, de dolor de ese cliente y obligarlo a que nos conteste, a que nos dé una respuesta y si era necesario. Activar distintas técnicas como te ofrezco un descuento, mira si te lo pierdes te pasa esto, te pasa esto otro, meter miedo para poder vender y eh, constantemente tratar de incentivar al cliente para que tome acción ofreciéndole es que si entras ahora te voy a dar este descuento, es que si entras ahora va a pasar esto, es que si no, no te rebajo el precio, es que si tomas una decisión durante esta llamada eh, el precio es en vez de 2000 euros 500 te voy a hacer una rebaja pero mañana esta posibilidad no la vas a tener porque no estás tomando acción porque no estás haciendo esto y no estás haciendo lo otro realmente este tipo de técnicas ya no funcionan si las estás implementando en tu negocio lo estarás comprobando que realmente los clientes no están respondiendo o al menos la mayoría no está respondiendo a este tipo de técnicas tan agresivas de hecho eh, seguramente a ti mismo te molesta no cuando te llama una persona que no te escucha, que solamente habla, habla, habla, habla, habla y habla y te cuenta sobre su propuesta, que no está entendiendo realmente qué es lo que tú necesitas o si realmente estás interesado en eso que te está ofreciendo. Siempre digo, nos transformamos como en estos vendedores de, por ejemplo, eh, compañías telefónicas que nos llaman en el medio de la siesta, nos interrumpen nuestro mejor momento de sueño para ofrecernos unas líneas de teléfono que no queremos, que no hemos pedido, que no nos interesan en absoluto, con una compañía con la que no queremos eh, trabajar, que no nos interesa contratar y eh, sentimos que no nos están escuchando y finalmente, ¿qué hacemos? cortamos el teléfono, ya está no me has escuchado, no has entendido he querido ser amable, he querido ser respetuoso pero como no me escuchas corto. Bueno, esto también, aunque eh, no a igual medida, a veces pasa con los clientes, cuando somos nosotros los que queremos hablar y contarle al cliente que somos eh, los mejores del mercado, los años de experiencia que tenemos, porque debería trabajar con, con nosotros y que hacemos esto y que hacemos aquello y que hacemos esto otro y te ofrezco un descuento y si te decides te hago esto y si no te decides pasa tal cosa y lo que sucede es que el cliente desconecta por completo además. Tú no has sabido presentarle tu propuesta de valor en función de lo que esa persona necesitaba, quería o le interesaba porque lo único que has hecho es hablar, hablar y hablar como un loro en vez de estar atento a escuchar y entender qué era lo que ese cliente estaba buscando, qué era lo que ese cliente necesita. Vender con Herset es una forma distinta, diferente de vender en la que hay algo que es fundamental y esto me parece muy importante pero muy importante y es que es una forma de vender sin guiones en donde no existen técnicas agresivas técnicas invasivas que ponen a tu cliente contra la espada y la pared porque realmente no tienes que estar repitiendo como un loro frases hechas de un papel de un guión que le funciona a alguien que funcionaba hace 20 años sino que es aprender que la venta tiene una estructura, aprender cuáles son los pasos de esa venta y sobre todo, y esto como decía antes, lo más pero más importante es que es vender con tu propia personalidad. Y esto es muy pero muy importante. Nunca un guión va a tener tu propia personalidad, por lo tanto te sientes como un actor de teatro que tiene en la mano un papel en donde va repitiendo frases hechas, Técnicas que están ahí escritas en donde tienes que decir determinadas cosas o tienes que hacer determinadas preguntas que quizás ni siquiera tienen sentido con la conversación que estás teniendo con tu cliente o en donde llegan objeciones y tienes que responder de una forma totalmente borde cuando venías hablando perfectamente con tu cliente, tu cliente de repente se queda con la sensación de... ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento esta persona tan encantadora, este vendedor, esta vendedora que era tan encantadora, que estaba a mi servicio, que me quería ayudar, que su misión era salvarme a mí, eh, la vida, el negocio, no sé qué? Ahora de repente, pum, me suelta esta respuesta que no viene a cuento con la conversación que estamos teniendo. Bueno, eso por lo general sucede cuando seguimos al pie de la letra un guión que nos dice esto es lo que hay que decir, este, en el speech de ventas dice que si el cliente me dice es muy caro yo le respondo ¡pum! esto, si el cliente me dice que se lo tiene que pensar ¡pum! lo presiono y en realidad esto no funciona te lo aseguro, nadie puede proporcionarte un guión y decirte y asegurarte que eso va a funcionar y que es un eh, truco infalible, una técnica infalible con, con ese guión se han vendido millones, millones de millones de millones porque quizás ese guión sí que le funcione a la persona que lo ha diseñado pero ese guión no tiene tu propia personalidad, por lo tanto si repites exactamente lo mismo que repetía otra persona vas a parecer un actor de teatro que está Repitiendo ese, ese guión sin ningún sentido, ni si, sin ni siquiera entender el contexto de la situación, sin haber escuchado lo que tu cliente te está diciendo. En ningún guión se puede prever lo que un cliente te va a decir. Bueno, puede abarcar lo que la mayoría de clientes responden, puede abarcar lo que, lo, lo que la mayoría de clientes piensan, pero nunca va a ser tan personalizado como el que tú entiendas y sepas qué tienes que preguntar, cuándo lo tienes que preguntar, cómo lo tienes que preguntar, a qué información tienes que prestar atención y que en función de ello puedas presentar tu propuesta de valor. Insisto mucho en esto porque es fundamental conocer la estructura de la venta, fundamental saber cuándo me tengo que callar, fundamental saber cuánto tengo que hablar, fundamental entender que la venta vieja era esa en donde el vendedor se lucía hablando, el vendedor era... ¡Wow! El que habla, no sé qué, qué la vía tiene, qué bien. Hoy no. Hoy el buen vendedor es el que escucha, el que entiende al cliente, el que le presenta una propuesta en función de lo que esa persona le ha sabido eh, contar, en función de lo que esa persona le ha escrito sobre cómo se siente lo que le está sucediendo. Eso es vender con Jersey. Es vender con estrategia, pero sobre todo vender con el corazón. Es poner sobre la mesa. La, eh, o en una balanza, como más te guste, las, los dos factores. La estrategia, es decir, la estructura de la venta. Hay técnicas de venta, sí, no te, lo voy a, no te lo voy a negar. Hay una estructura de la venta a seguir, en donde vamos a seguir una serie de pasos para llevar al cliente de ese punto en el que está a que entienda por qué debería trabajar con nosotros. Pero, sobre todo, también ponemos sobre la mesa nuestro corazón, nuestros valores, los valores que hacen a nuestra marca, nuestra propia personalidad, nuestra forma de ser. Ninguno de nosotros somos iguales a otra persona, por lo tanto, no tendría sentido que yo te repita cuáles son las respuestas más típicas que yo doy a la objeción. Es muy caro porque a ti quizás te parezcan mmm, demasiado suaves o quizás te parezcan demasiado agresivas, porque va a depender de tu personalidad. Tú sabes qué contestar si entiendes cuál es esa estructura que tiene una venta, si entiendes cuáles son los pasos que tienes que seguir en una llamada, si entiendes cómo presentar esa propuesta de valor, si eres consciente y tienes bien claro cómo puedes destacar por qué eres diferente y deberían trabajar contigo, y si sabes cómo anticiparte, no solo rebatir, sino también anticiparte a las objeciones. Eso es todo lo que necesitas para vender. Te lo digo después de haber realizado cientos y cientos de cursos de ventas en donde tenía guiones, en donde tenía respuestas a objeciones manuales para responder a objeciones y lo único que me ha enseñado a vender es entender la estructura de la venta, entender cómo contestar, cómo contar mi propuesta, cómo empatizar y generar esa conexión con mis clientes para que llegado el momento de presentar mi propuesta, no tengan dudas si y me digan, Cecilia, quiero trabajar contigo. Me ha gustado lo que me has dicho. He conectado con, contigo, que es una de las cosas que más me dicen mis clientes. Cecilia, eh, realmente me ha gustado mucho lo que me, me has dicho. Incluso aquellos que me dicen, eh, me lo voy a pensar. Luego vuelven y me dicen, Cecilia, sinceramente mm, eres más cara, pero quiero trabajar contigo porque me ha gustado lo que me has contado, me has ofrecido lo que necesito. Y me ha gustado hablar contigo y conectado contigo. ¿Han conectado conmigo porque yo soy un amor de persona y soy eh, divina y es todo happy mmm, flower? No, han conectado conmigo porque yo he sabido escucharlos, porque he sabido entenderlos y porque he sabido ofrecerles lo que ellos necesitaban sin mentirles, sin engañarlos, sin ponerlos contra la espada de la pared para que me digan, sí, sí, sí, sí, eh, tienes que contestarme ahora. No dándoles su espacio y confiando en lo que tengo para ofrecerles porque sé que es diferente, que no tengo por qué engañarlos y porque sé que cada cliente tiene su, sus tiempos, necesita sus, sus espacios y por lo tanto entendiendo que si hablo de vender con estrategia pero hablo de vender con el corazón, si hablo de poner sobre la mesa los valores uno de mis valores es no hago aquello que no me gusta que me hagan por lo tanto a mí me gusta a veces tomarme mi tiempo para eh, por ejemplo, meditar si quiero comprar algo o no, ese espacio también se los doy a mis clientes. Pero no lo hago de cualquier forma, evidentemente. Tengo una metodología a seguir, sé cómo tengo que actuar ante ese tipo de casos para que esa llamada termine en una, en una venta para mi negocio. Porque evidentemente mi objetivo es poder ayudar a esa persona si he detectado que cumple con las condiciones, los requisitos, está en el momento en donde yo puedo ayudarla, porque a través de mis servicios puedo aportarle algo para que crezca con su negocio. Entonces a la hora de vender lo aplico también por supuesto a eh, mi forma de vender que es vender con Herset, mi propio método, una forma de vender natural, una forma de vender diferente, una forma de vender en donde tus valores también van sobre la mesa, en la llamada, en la reunión, en un encuentro presencial con, con un cliente, en donde no tienes por qué aplicar técnicas que espantan a esos clientes y que quieren salir corriendo porque se asustan, evidentemente, porque los estás presionando y no les estás dando el tiempo o no les estás sabiendo contar qué es lo que ellos necesitan para que en ese momento puedan tomar acción y querer trabajar contigo. Esa es la diferencia entre la venta antigua y la venta que funciona hoy en día. Todas esas técnicas obsoletas, invasivas, ya no funcionan. Y es también lo que enseño dentro de mi lista, la que te puedes apuntar. Eh, tienes el link aquí abajo o puedes acceder en libreemprendedor.com barra email para recibir todas las semanas consejos de este estilo en donde te enseño técnicas para que apliques a tu propio negocio, en donde siempre tienes acciones para aplicar a tu negocio, para vender con Herse. te espero dentro de la lista y también, por supuesto, te espero aquí en mi canal de YouTube. Que si aún no lo has hecho, no te olvides. Suscríbete, déjame un comentario si te ha gustado este vídeo, cuéntame qué dudas te han quedado. Que voy a estar respondiendo a todos los comentarios y usándolos sobre todo para crear contenidos que te ayuden. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Chao, chao.